Desde el principio habría que... ¿Se arrancó? Bienvenidos todos, somos Sofi y Nico de Chill and Create y este es el vlog número 5. el día en el que vamos a arrancar la camperización nueva, arrancamos desde cero, si bien algunos ya saben que estaba armada, pero todo eso fue descarte y arrancamos de vuelta, lo primero que vamos a hacer es el piso, ¿por qué el piso? Porque ya lo tenemos Ese es un punto muy importante Fue un regalo Sí, la tía de Sofi nos regaló el piso Es un piso flotante de alto tránsito Son esos que son medios plásticos Así que es buenísimo Porque le vamos a poder echar agua Todo encima Y va a durar súper, pero súper bien La idea es, como dijo Poner el piso Y a partir del piso Empezar a cranear Cómo va a ser la distribución nueva La camioneta ya estaba armada Pero no tenía baño Nosotros queremos el baño Sofi me regaló el inodoro químico Para el cumpleaños para Nos regaló Me mandó mm. a cagar De una manera muy sutil Pero... Es súper importante para nosotros, así que es algo de lo que teníamos ganas de cranear, de poner adentro. Esta es una toma súper importante para que tengan dimensión del tamaño de la camioneta. Yo mido más o menos 1.62 y entro como medio con el cuello torcido y en el ancho entro bien. El tema es que Nico no, entonces tenemos que cranear todo de vuelta para ver dónde va a ir la cama cómo vamos a hacer para meter el baño en estas dimensiones tan pequeñas En cuanto al piso, lo primero que vamos a hacer es limpiar todo el piso profundo Nico ya le pegó una limpieza ayer, acá vamos a dejar unas tomas pero bueno, vamos a limpiarlo de vuelta antes de poner el piso Bueno, y así es como entra Nico Sí, claramente la idea va a ser en algún momento poder subir el techo porque necesitamos, además del espacio guardado, poder transitar más cómodo en la chata. Así que es algo que va a quedar pendiente de momento, pero que tenemos muchas ganas de hacer. Si alguien tiene un techo alto que nos quiera regalar... No, mentira. Pero sí tenemos muchas ganas de empezar con el armado de la cama, el baño y todas esas cosas. Pero para eso, como dijo Sofi, lo indispensable es poner el piso primero. La que sí entra súper cómoda es Rufina. Sí. Hey. Y Vos sí que entras re cómoda Y ahora sí, vamos con el piso presentando el piso todavía tenemos que poner vamos a poner el wichi de aislante todo abajo pero estamos presentando los cortes para ver cómo quedan y después le ponemos el aislante y todo el pisito encima le sacamos ahí primero y, y vemos qué pasa vemos que Yo soy apoyo. ¿Tú no se puede? El, hay, hay gente que sabe y hay gente no, que no la no, no pasa de herramientas. Acá nadie sabe. No, no, se hace lo humilde nomás. Esto era del techo de tu hermana, claramente. Y lo vamos a usar como aislante en el piso. Es hidrófugo, eh. Aislante hidrófugo. Ojo que hidrófugo es. también. ¿eh? Ahí está. Está el que trabaja, el que pasa las herramientas y después estoy yo, que yo filmo y hago el mate. Sí. Bueno, y ahora sí terminamos el primer día de camperización. Después de tres horas más menos, no lo sí. terminamos de poner el piso, pero avanzamos bastante. Sí, fue súper divertido. La primera parte fue más densa porque había que cortar, medir, cortar. Estuvimos haciendo toda la parte de los guardabarros y después ya estuvo bastante más entretenido. Empezamos a poner todas las tablitas, quedó súper, súper bonito. Mañana lo vamos a terminar y le vamos a dar los últimos retoques. Ya estoy cansado, Pochi. Sí, las rodillitas me duelen. ¿Se siente? Sí, se siente que estoy grande. Bueno, el piso ya está prácticamente puesto, nos falta solamente poner los zócalos y todo lo que va a ir cubriendo los bordecitos. Ahora estamos trabajando con plaquimbre en el techo y en los paneles de las puertas. Está mi viejo con el papá de Sofi cortando y marcando unas cositas. Me vine para acá atrás para que no se escuche tanto el ruido de las máquinas. Estamos súper súper contentos porque el clima está súper acompañando. Está re lindo, vamos a hacer eh, hasta donde lleguemos hoy. Como estamos en verano, las horas de luz son un montón. Entonces, vamos a estar como hasta las 9, calculo, y después vamos a comer algo, mañana seguiremos nuevamente <risa> Pero qué pitusa Adiós Vamos a <risa> más fácil Y eso fue todo por hoy, son casi las 10 de la noche, recién se acaba de ir mi viejo. Estuvimos trabajando hasta recién en los paneles de las puertas, tuvimos que cortar un poco de chapa para que entren bien. Eso va a quedar súper pero súper bonito, seguramente mañana vamos a trabajar en eso y en el techo. La idea es tratar de dejar todo el techo y las paredes hechas. Va a ser un montón de laburo, pero si el clima acompaña, como dice que va a acompañar, seguramente lo podamos hacer. Estamos súper pero súper contentos con todo este progreso y con todos los avances que estamos teniendo. El piso ya quedó puesto, lo único que falta es todas las terminaciones de los bordes que queden más prolijitas que seguramente lo vamos a hacer una vez que ya esté puesta la pared con un zócalo o algo así Gracias, infinitas gracias a todos los que nos estuvieron mandando mensajes en estos días, contestando el video. Estamos muy felices, pero muy felices con la devolución. Y también muy felices con poder finalmente estar trabajando dentro de la traffic. Recuerden que si se suscriben, comparten, nos siguen en nuestras redes sociales y todas esas cositas nos ayudan muchísimo. Y que si tienen sugerencias siempre son más que bienvenidas en la caja de comentarios. Nos vemos mañana o pasado en el próximo video.